Ah, no, que no, sí. sí. Un saludo pues. Ay, hey. Un saludo, carro! <risa> <risa> con contigo con contigo pero pero